Reanudamos la, la sesión y lo hacemos dando la bienvenida a don José Muelas Cerezuela, exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena y especialista en la materia de protección de datos, eh, que comparece para aportar su, todos sus conocimientos y, y recomendaciones en la tramitación del presente proyecto de ley. Tiene la palabra el señor Cerezuela. Pues Con la venia de sus señorías. Primero que nada, tengo que agradecer que, que sus señorías hayan tenido el, el detalle de invitar a esta comisión a un modesto letrado de provincias que, naturalmente, se encuentra orgullosísimo de poder, siquiera, tratar de ayudarles, aunque dudo que pueda hacerlo, pero al menos intentarlo y mi mejor voluntad sí si la voy a poner. Lo ha dicho la compareciente anterior y, y creo que es un aspecto sobre el que convendría fijarse. Estamos hablando de una ley en la que se interrelacionan ley y tecnología. Y este, esta mezcla, este cóctel de ley y tecnología, es probablemente uno de los más fecundos, uno de los más fértiles para estimular la creatividad de los juristas y para eh, incluso cambiar... ...los conceptos jurídicos más asentados. Fue el profesor de la Universidad de Harvard... Lawrence lessig padre de esto que llamamos... ...a mi juicio impropiamente el derecho informático... ...el que a raíz del juicio Netscape contra Microsoft... Eh, ...sugirió que verdaderamente el derecho... ...cambia exclusivamente a golpes de cambio tecnológico... ...y no tengo más remedio, solo durará un minuto... Tengo que contarle la historia de los granjeros Cosby de Estados Unidos. El concepto que los juristas han tenido durante muchísimos siglos de la propiedad sobre la tierra se estableció desde que Triboniano compiló el digesto. Y ese criterio era que la propiedad de un hombre sobre la tierra llegaba por abajo hasta los infiernos y por arriba hasta los cielos. Y eso no cambió o no fue puesto en cuestión hasta que unos mecánicos de bicicletas elevaron sobre un pueblo de Carolina del Norte un aparato, más, un aparato más pesado que el aire. Esto fue en 1903. Pues bien, en 1946, un par de granjeros de Estados Unidos, los hermanos Cosby, llevaron al Tribunal Supremo de Estados Unidos una demanda porque esos molestos aparatos molestaban a su ganado. Y como ellos tenían el criterio y la seguridad de que toda la jurisprudencia, de los Estados Unidos y de los últimos siglos, defendía su propiedad por arriba hasta los confines del universo, le pidieron al Tribunal Supremo que protegiese su propiedad y que no dejase pasar los aviones. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció que los hermanos Cosby tenían razón, que ciertamente esa era la jurisprudencia, pero que su posición atentaba al sentido común. Y que, como atentaba al sentido común, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos iba a cambiar la jurisprudencia en ese momento. Y, gracias a esa decisión, la navegación aérea es perfectamente posible. ¿Por qué les cuento esto? Dirán, ¿por qué, les, por qué nos cuesta este hombre esto? Eh, porque estamos en una ley que atañe a muchos elementos tecnológicos. Y en muchos de los casos sería bueno que la mirásemos con los ojos del sentido común y quizá no con algunos conceptos jurídicos firmemente asentados, siquiera sea por la costumbre o por el paso del tiempo. Ya, miraré más, ya más adelante señalaremos algunos lugares donde este atentado al sentido común puede producirse en, en la regulación de la ley que, eh, sobre la que estamos debatiendo. Conceptos jurídicos que se desvanecen, a veces como la soberanía. Cuando yo voy a hacer un contrato inteligente y lo deposito en una red de blockchain, ¿en qué territorio estoy operando? Y es necesario que sepamos eso. Porque si yo no puedo trabajar como jurista en contratos inteligentes... Porque si el resto de la comunidad jurídica de España no puede trabajar en contratos inteligentes, muy probablemente estaremos condenando que los juristas españoles vayan por detrás en el tiempo. Siendo así, que quizá, si somos creativos, si son ustedes creativos, obviamente, porque los demás, por favor, son ustedes los, los que crean las leyes, si son ustedes creativos, pueden dar a España, pueden dar a, a, a este país, eh, una ventaja competitiva respecto al resto. Y quien dice esto está hablando de otras redes, como por ejemplo la IPFS. Igual a ustedes a esto les suena a ciencia ficción, pero no lo es tanto. Recuerden que la IPFS ha estado de moda con motivo del referéndum del 1O. Hay quien sustentó, hay quien manifestó, yo lo miré por hobby y me parece que es así, que el censo catalán se colocó precisamente en la introplanetary file System. ¿En qué país está eso? Es posible que nosotros trabajemos sobre esas redes. ¿Esa red necesariamente mala o es neutra? ¿O las cosas pueden usarse en beneficio de la humanidad? Me encanta esa parte de esa declaración que hace el Reglamento General de Protección de Datos, que está instituida la protección de datos en beneficio de la humanidad. ¿Se pueden utilizar esas redes en beneficio de la, de la, de la humanidad o no? probablemente el trabajo de ustedes sea ser lo suficientemente creativos como para permitir que la comunidad jurídica pueda dar un salto adelante y sin perder el respeto a Triboniano y a Justiniano, y yo vengo de un sitio, Cartagena, donde el digesto fue derecho vigente, porque mientras ustedes eran visigodos nosotros éramos bizantinos, eso tiene su punto, eh, y sin perder el respeto a Triboniano ni a Justiniano, eh, subirnos sobre hombres de gigantes y tratar de ser extremadamente creativos y producir nuevas cosas para el beneficio de España supongo que aunque me voy a centrar en otras cuestiones porque imagino que si soy abogado y me han traído aquí será para hablar de, de un tema muy concreto supongo que antes hay que pasar por encima de, de, de, de, otras, de otros temas que al parecer han, despe han despertado el interés de sus señorías en sesiones anteriores, ¿no? yo no tengo nada que decir respecto a alguno de los temas. Sí que hay que celebrar. A mí la ley me parece pertinente, la ley me parece oportuna. Además, es que creo que no hay otra opción, hay un reglamento. Ese reglamento es imperativo, ese reglamento desarrolla el derecho fundamental que está en nuestra Constitución, pero ese reglamento desarrolla el derecho fundamental que está en los tratados europeos a la, a la protección de datos y, por tanto, no hay nada que discutir respecto a la pertinencia de la ley, si, si acaso… Desear que su tramitación logren ustedes eh, acelerarla y, y, y llegar justo a tiempo. Es verdad que ahora mismo solamente Alemania, tengo por aquí la ley alemana, solamente Alemania y creo que Austria la tienen, pero no debe consolarnos el hecho de que estemos en la misma situación que la mayoría de los países. Deberíamos tratar de aprobar antes que el resto de los países. Hay que celebrar las innovaciones que introduce el, el, el reglamento general, algunas que se predican como derechos de los ciudadanos, a mí me parecen más bien derechos de las compañías, por ejemplo, el derecho a la portabilidad, ese derecho a bajar nosotros en un formato legible, yo no me imagino a un ciudadano español dirigiéndose a Google y le diga «Quiero, quiero que, me, que usted me dé mis datos en formato CSV para que sea tratable». A lo mejor lo hace alguien, ¿no? pero en general no lo veo. Más bien me parece que esa portabilidad está puesta en favor de las compañías, que a través de un simple consentimiento pueden pasar ese formato CSV a otra compañía y así transferir con más comodidad los datos que se han recogido previamente con titularidad distinta. Me parece en general bien la regulación de los, de, de, de los derechos de los consumidores, incluso de la… ...de los ficheros de crédito y de solvencia, aunque, por cierto, yo siempre en los ficheros de crédito y solvencia ha habido algo que me ha llamado la atención. Yo creo que Alfonso X el Sabio resolvió esto hace ya un montón de años, creo que en la ley 46 de la partida tercera, donde regulaba la acción de jactancia, una acción vigente todavía hoy, pues no fue derogada por el Código Civil... ...y que además también está vigente en una gran parte de Estados sudamericanos y de los Estados Unidos... ...que tienen como derecho histórico las partidas del rey Alfonso X. Esa, esa, esa ley dice que nadie está obligado a demandar, salvo que se jacte, que se vanaglorie, de tener un derecho contra alguien. Es exactamente lo que es un fichero de solvencia. Yo dejo de pagar una determinada cantidad a una eh, operadora de telefonía y la operadora de telefonía dice que le debo ese dinero y lo cuelga a la exposición pública, a la pública a vergüenza. Pero yo puedo pagarle o no pagarle porque entiendo injusto el pago. De forma que dice no tiene usted ningún problema, acuda, reclame, utilice el procedimiento que y por qué. ¿Se deposita o se residencia en el consumidor el deber de tener que rectificar? Yo creo que esto es más sencillo. Si usted se van a van gloria de que yo le debo dinero, yo, consumidor, debo tener la opción de decir o me demanda o se calla. Y eso tiene que hacerse de forma sencilla y rápida. Es decir, si a mí se me dirige un operador de telefonía, acordándome del viejo rey sabio, le diré, mire, yo creo que no se lo debo. Deje usted de exponerme a la pública vergüenza y demándeme o calle, que es el contenido, de eh, precisamente el contenido, el espíritu de, la, de, esta acción de, de esta acción de jactancia. Pero yo creo que no han venido ustedes aquí a que yo les hable de Alfonso X ni cosas por el estilo, aunque me parece extremadamente, extremadamente actual el contenido de esta acción, sino que probablemente siendo abogado como soy, pues probablemente lo que más me interesa es la interrelación o en qué afecta el reglamento y el anteproyecto de ley que ustedes tramitan al funcionamiento de la Administración de Justicia Total, donde vivo desde hace 30 años. Hasta nueve veces el eh, anteproyecto de ley y el reglamento citan a la Administración de Justicia para establecer cuál es la relación entre ellos. Y el reglamento y la ley son extremadamente claros. El considerando 20 del reglamento, al definir cuál es la interrelación existente entre la Administración de Justicia y, eh, y los datos, dice, a fin de preservar la independencia del Poder Judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en el ejercicio de su función judicial. El control de esas operaciones de tratamiento ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema del Estado miembro. Este precepto, es recogido por el anteproyecto de ley y el anteproyecto de ley además ha sido informado positivamente por el Consejo General del Poder Judicial porque se entiende que respeta esa división introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 136 bis y siguientes hasta el DECIES que distingue los datos jurisdiccionales de los datos no jurisdiccionales. Datos jurisdiccionales son aquellos que se incorporan al expediente judicial. Y sobre esos datos jurisdiccionales, tanto el reglamento como la ley como el Tribunal Supremo, sentencia de noviembre de 2011, la Sala Tercera, están absolutamente de acuerdo. Esos datos se escapan al control de las agencias de protección de datos que dependen del Poder Ejecutivo. Son independientes, pero no son Poder Judicial. Tanto el anteproyecto de ley como el propio reglamento Entienden que esta asignación de los datos al Poder Judicial afecta a la independencia judicial. Y tanto el reglamento como la ley entienden que ese control de esas actividades se residencia en un órgano en España de forma natural. Y porque además también lo establece el 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se residencia en el Consejo General del Poder Judicial. Hay algo que en la ley y en el reglamento se escapa. Y es que estos datos jurisdiccionales que componen el expediente judicial no solo están en el juzgado. Estos datos los tienen los procuradores, tienen una copia exacta del expediente judicial y los tienen los propios letrados, que tenemos una copia exacta del expediente judicial. Es probable que tuviésemos que discutir con la Agencia Española de Protección de Datos si, al llevar a cabo una inspección sobre nuestros ficheros, estos archivos donde contenemos, donde los, donde los abogados y donde los procuradores tenemos eh, los datos de carácter jurisdiccional, entrarían o escaparían a esa competencia inspectora por parte de la, de la, de la autoridad de control. Pero mucho más allá, y que conste que me preocupa, un grupo de datos a los cuales ni la ley ni el reglamento parece prestar atención, que son unos datos a los cuales no debe tener acceso realmente nadie. Y que son los datos que el cliente comenta con su abogado. Una anécdota y sigo con la ley. Ustedes recordarán que cuando la mujer de Bárcena fue a visitarle a prisión, llegó con una pizarrita y un, y un rotulador que le fue intervenido por los funcionario de prisiones. Y uno pregunta por qué le querrían quitar a esta mujer la pizarrita y el rotulador. Bueno, eh, si ustedes entran en una prisión, verán que ha instalado un sistema de grabación. El sistema se llama Maratón Evolución. Básicamente, usted no puede hablar con su cliente sin que los mensajes pasen a través de ese sistema, que puede grabar o no grabar en función de las instrucciones que haya dado el juez. Recordemos que grabaciones de ese sistema costaron su cargo, costaron su carrera al juez Garzón. Eh, y que además la jurisprudencia europea es exquisita y dice que cuando un abogado contacta con su cliente no solamente tiene que poder contactar en secreto, sino que tiene que contactar en un ambiente tal que tenga la absoluta confianza de que está comunicando con él en secreto. Yo creo que estos datos, que tienen que estar a salvo del Poder Ejecutivo, que incluso tienen que estar a salvo del Poder Judicial, ameritan o son dignos, de una regulación o de una mención eh, que tranquilizase a los abogados en relación a la disponibilidad de sus datos para eh, personas que, en principio, no debieran conocerlas más allá del secreto judicial, que las leyes también protegen. Pero a lo que iba. Si el reglamento general, si el reglamento de protección de datos, si la ley orgánica del Poder Judicial… Si el nuevo anteproyecto de ley orgánica nos dicen que los datos de carácter jurisdiccional se residencian en el Poder Judicial, ¿cómo se comprende la situación actual? En el momento actual, los datos de estos titulares son tratados por el Poder Ejecutivo Estatal en zona ministerio, y por el poder ejecutivo autonómico en cada una de las comunidades que tienen transferidas las competencias. Además, no parece que los estén tratando de una forma uniforme ni siguiendo unos consejos o unas directrices que el Consejo General del Poder Judicial diese, porque no creo que el Consejo Judicial del no creo que el Consejo General del Poder, del poder Judicial pudiese desear que Navarra tuviera un sistema, Avantius, que Cantabria tuviera otro, Vereda, que el País Vasco tuviera otro, Justicia Bat, que Cataluña tuviera otro, e Justicia, que Andalucía tuviera el Adriano o que Canarias tuviera el Atlante. Extraño, ¿verdad? Este año, los problemas en cuanto al tratamiento de datos de los juzgados y tribunales han alcanzado extremos eh, preocupantes. No ya porque en julio, este ponente que les habla, tuviese que advertir al ministerio de que su sistema de notificaciones del SNET estaba absolutamente abierto, sino porque incluso con motivo del referéndum del 1O se produjeron situaciones no demasiado deseables. Por ejemplo, que los propios jueces de Cataluña, en algunos casos, evitasen colocar los datos de los procedimientos sobre una infraestructura que no era controlada por ellos, sino por el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo o parte del Ejecutivo eh, formaba parte de las personas sobre las cuales estos jueces y tribunales tenían que instruir. No parece razonable, desde un punto de vista reglamentario, legal o de anteproyecto, que los datos jurisdiccionales sean tratados por poderes ejecutivos distintos del Poder Judicial. Y ello sin perjuicio de que cada comunidad autónoma tiene perfectamente reconocidos los derechos a tratar aquellos datos que no son jurisdiccionales, puesto que los ejecutivos eh, sí que tienen absoluto, absoluta competencia para tratar todos aquellos datos en las comunidades donde están transferidos, que no sean de naturaleza jurisdiccional. Yo sé que en la Cámara se han defendido diversas posturas y en esta misma comisión. Me consta que hay partidos que han defendido férreamente, incluso antes de la tramitación de este anteproyecto de ley, el que los datos de la Administración de Justicia no estén en manos del Poder Ejecutivo, sino en manos del Poder Judicial. Sé que hay partidos que todavía no tienen del todo formada su opinión y sé que hay partidos que defienden justamente la opinión contraria, aunque, como siempre, las ideas van evolucionando. A mí me parece que atenta al sentido común que administraciones que pueden ser objeto de la investigación por parte de los juzgados y tribunales sean aquellas que, por encima de las competencias que las leyes establecen, determinan cómo se han de tratar estos datos jurisdiccionales. Yo no quisiera aburrirle mucho más. De hecho, no sé cuánto tiempo llevo, pero me parece que me he pasado y me he pasado bastante. Eh, por tanto, eh, creo que les he contado lo que podía contarles. Discúlpenme si les he hablado de Triboniano, discúlpenme si les he hablado de los hermanos Cosbay, pero, pero creo que podía tener su cierto interés y, y, y, y quedo a su disposición, si es que soy capaz de responder las preguntas que ustedes hagan. Muchísimas gracias, señor Muelas Cerezuela. A continuación, las intervenciones de los grupos parlamentarios, por parte del Grupo Ministro no interviene, por parte del Grupo Parlamentario Vasco tampoco, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el portavoz, el señor Gómez Valcera. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señor Muelas, por su intervención. Creo que ha hecho usted una aportación novedosa a estas comparecencias, conjugando… Eh, la profesión de la abogacía con la tecnología y ha aportado una visión eh, diferente, sugerente y, por qué no decirlo, también amena por lo didáctica que, que ha sido. Así que muchas gracias. Yo me voy a limitar a hacerle un par de preguntas eh, relativas con, con el colectivo al que, al que usted representa en, en esta comparecencia. Y, en concreto, me voy a referir al artículo 19, cuando se habla del tratamiento de los datos de contacto y de empresarios individuales. ¿Cree usted que aquí falta una referencia concreta o explícita a los profesionales liberales que parecen haber sido eh, olvidados de la redacción? Y, en segundo lugar, eh, eh, referido al artículo 34, ese listado de obligados a tener un, un DPD, un delegado de protección de datos, ¿cree usted que falta o que sobra eh, algún elemento en este listado? Usted ha sido decano decano de un colegio de, de la, del Colegio de Abogados de, de Cartagena. ¿Cómo considera esta obligación de tener un DPD que se establece para los colegios profesionales? Y aquí dejo mi intervención. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez Gualesera. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Sisto. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle al señor Muelas Cerezuela su intervención, ya digo, también muy didáctica, eh, introduciendo una que no habíamos eh, en ninguna de las comparecencias entrado sobre, sobre estas cuestiones, específicamente sobre los datos eh, judiciales, que ciertamente no son objeto de este proyecto de ley, son objeto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que determina eh, las competencias al respecto, pero que, en todo caso… Y, y ha dado lugar a diversas comparecencias y diversas actuaciones en, este, en el seno de esta, de esta comisión y que parece muy interesante el poder tratarlo, aunque sea tangencialmente, a la hora de, de hablar de este, de este proyecto de ley. Tenía preparadas varias cuestiones, porque que sustancialmente… Van en la misma línea del portavoz de Ciudadanos respecto a la autoridad de protección de datos en el marco de los eh, colegios profesionales eh, y respecto a los eh, ficheros también de, de carácter personal, de contactos de, de, de empresas que figuran también en el, en el articulado de, de la ley. Y me sumo a las, a las mismas propuestas agradecerle a las mismas preguntas. Perdón, agradecerle la, la comparecencia y nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Sisto, por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Rayo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Muelas, por su comparecencia, por su ilustrativa y erudita intervención, completa y concluyente en el objetivo específico que, al que se había focalizado. A nosotros no nos queda otra. Podríamos, eh, obviamente… Eh, compartir reflexiones en torno a, las, a la problemática del control de los datos de naturaleza jurisdiccional, no jurisdiccional. El reglamento ha resuelto esa cuestión, pero, como usted eh, ha planteado, queda en el aire algunas otras sobre la titularidad de los ficheros y registros de esta naturaleza y el papel que debe desempeñar el Poder Ejecutivo. No nos queda otra, en todo caso, que agradecerle también, no solo el compromiso con esta materia, sino en otro orden de cosas y en otros ámbitos, denunciando eh, algunas de las más escandalosas o de los más escandalosos efectos de algunas de estas actuaciones del Ministerio de Justicia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rayo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrio Nueva. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Muelas, eh, muy agradecido de las amplias explicaciones que ha dado y, como me reitero en los comentarios de mi amigo eh, Gómez Balsera, de lo ameno que ha sido su, su intervención ante esta comisión que ha aportado además, eh, no desde el, pan, desde el punto de vista académico ni científico, sino desde la esfera de un profesional de la justicia, ¿no? que quieras que no, vaya a enriquecer este debate. Eh, me quedo con esa valoración positiva que ha hecho usted, tanto del, del reglamento como del proyecto eh, de ley, pero he visto, tomamos nota de las críticas sobre la titularidad o no de los datos de carácter judicial, si tienen que estar en el Ministerio de Justicia o bien en el Consejo General del Poder Judicial, de lo que sea, ha sido muy extenso en su explicación. No voy a reiterar ya las preguntas que le tenía y que ya han sido comentadas por otros grupos, pero le voy a hacer dos preguntas. Estamos discutiendo… Que el reglamento contempla la edad de los, para el consentimiento de los menores en los 16 años. Actualmente está en 14 y el proyecto lo fija en 13. Me gustaría saber su opinión personal sobre este punto y qué le parece que bueno que el proyecto recoge eh, que garantice el derecho a las personas fallecidas, eh, por tanto de, de sus familiares, ¿no? para para poder eh, bueno, eh, tener acceso a esos datos, rectificarlo o, en su caso, suprimirlo. Y si cree que está bien regulado el derecho al olvido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Barrio Nuevo. Para contestar las cuestiones la que se han sido planteadas, tiene la palabra de nuevo el señor Muela Cerezuela. Espero no defraudarle y responder con la máxima celeridad, señor presidente. Referencia a las profesiones liberales del artículo 19. Sí, estoy, estoy con usted. Creo que lo compartimos. El listado de obligados a tener DPD, si me parece bien que los colegios profesionales lo tengan, sí. Me gustaría, de todas maneras, o que se estudiase la posibilidad de que eh, no necesariamente los 83 colegios profesionales de España cada uno tuviese que tener un, un DPD, sino que, sobre todo los colegios de procuradores, que realmente son pequeñitos y, y, y les costaría… y es, un, es decir, creo que es perfectamente posible cooperar para que las instituciones colegiales puedan tener un DPD, pero además puedan tener un DPD sin que ello signifique una merma importante en cuanto a sus ingresos. Don no Sisto, muchísimas gracias. Muy amable. No, no recuerdo que haya una pregunta concreta, pero me parece muy bien. No creo que haya debate en cuanto a quién es el titular de los datos. El titular de los datos lo deja bien claro. El 236 de la Ley Orgánica de, de Pueblos Judicial, el Reglamento General de Protección de Datos y este anteproyecto de ley, si no es tocado. Porque cuando quiere decir lo contrario lo dice, como el artículo 10, y los datos que no sean jurisdiccionales los tratará el Ministerio de Justicia. Sin embargo, el silencio es elocuente cuando en el resto de los artículos no se dice quién los tratará porque se dice que eh, son titularidad del Poder Judicial, aunque probablemente por un cierto pudor no se dice y los tratará. No, porque sabemos que en la actualidad se está produciendo esta eh, dispersión de sistemas de tratamiento que lo que están haciendo es que nos haya costado diez veces lo que podríamos haber gastado solo una. La informática tiene una ventaja que como las ideas cuando uno construye un submarino cuesta dinero, cuando construye el segundo cuesta mucho más dinero pero cuando uno lanza una idea o cuando uno lanza un programa informático el resto son copias. En el mundo de la informática o en el mundo de la, de la información no hay escasez. Si usted ha descubierto un buen sistema para informatizar un solo jugado de España ...ha informatizado todos los miles de jugados de España. A ese precio. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos magníficos sistemas judiciales... ...como el Avantius de Navarra... ...pero que en lugar de estar utilizando... Mmm, ...software de código abierto... ...o software libre... ...están utilizando software propietario base de datos... ...Oracle, que también creo que la tiene Cataluña... ...y el País Vasco no sé si utiliza Oracle. Y para poder extender el sistema de Navarra... ...que es realmente bueno a toda España... Y que si no tuviera esas licencias podríamos disponer todos de él, pues resulta que al Estado, a lo que se llama el territorio común, le iba a costar una pasta. Por eso la, invers la inversión en, en informática eh, no tiene por qué ser cuantiosa, pero sí tiene que ser inteligente. Porque en informática el dinero es el precio de la ignorancia. Señor Rayo, muchísimas gracias. ¿Qué le puedo decir? Encantado de verle. Tampoco hay... Ninguna pregunta a la que haya de responderle, simplemente, bueno, para un abogado como yo, el que un catedrático, el que una persona con profundos conocimientos científicos en el mundo del derecho lo felicite, pues créanme que es algo realmente importante. Muchísimas gracias también al Partido Popular. Sí, la ley es pertinente, la ley es pertinente, la ley es necesaria. La ley hay que tramitarla. Sobre eso no cabe ninguna duda. Y creo que si el Gobierno ha tenido una iniciativa en este punto, pues ha hecho muy bien. Y era lo que tenía que hacer. Y si no lo hubiera hecho, probablemente habría que habérselo censurado con, con crudeza. En cuanto a la edad, tienen ustedes un problema. Porque ese, esa, todos tienen todas las edades tienen sus pros y tienen sus contras. Bueno, son ustedes la voluntad del pueblo, así que a ustedes les va a tocar lidiar con ese toro. El de los 13 años no parece que esté mal, aunque sea a efecto de, de, de uniformidad. No voy a hablar de cómo se me ocurre a mí que se podría mejorar la regulación, porque entonces voy a sacar a, a pasear el senado consulto macedoniano y creo que ya he paseado demasiados latinos por aquí. Y en cuanto a los fallecidos, solo me pregunto una cosa. Ahora se va a abrir el derecho, si la ley se aprueba, a modificar los datos de las personas fallecidas por parte de sus herederos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tipo de límite hay a esa capacidad de modificación? Porque yo, por ejemplo, pudiera, pudiera interesarme decir, oiga, mire, yo el certificado de adhesión que expidieron a mi abuelo, pues se lo expidieron porque mi abuelo estaba pasando mucho miedo, pero ese certificado de adhesión se obtuvo por miedo. ¿Puedo yo tratar de corregir un certificado de adhesión que se expide en 1942? ¿Ahora que vamos a permitir rectificar determinados datos y ficheros por parte de los fallecidos? ¿Y hasta dónde? Porque hay familias en España que se pueden remontar hasta casi Enrique de Trastamara. Eh, mmm, hay que poner algún límite, ¿verdad?, <ríe> Creo yo, o por lo menos a mí me gustaría ver, ver un límite, porque si sí, está la prescripción, está el derecho al honor que tiene 20 años, etcétera. Sí, sí, pero ahora nunca ha habido la posibilidad de ejercer esta acción de rectificación. Si ahora se hable un plazo de acción de rectificación, ¿hasta dónde vamos? No lo sé. Probablemente sea producto de, de, mi, de mi desconocimiento, pero yo me quedaría mucho, tranquilo, mucho más tranquilo si supiese que a partir de determinado momento acaba el derecho de rectificación y comienza la investigación histórica. No sé eh, qué decidirán ustedes. Supongo que incluso eh, esto puede tener sus corolarios o sus correlatos con la ley de memoria histórica. ¿Por qué no? Pero este no es trabajo mío. Ahí están ustedes, ustedes son la, la soberanía popular, y, y son ustedes a los que le toca dar a este dar a este a esta cuestión el mejor de los el, la mejor de las soluciones. A mí me parece bien que se pueda modificar algunos registros de los fallecidos, porque son realmente útiles. Pero supongo que hay que hacer una definición un tanto más eh, perfilada de lo que de a lo que puede dar lugar este derecho de rectificación y discúlpenme si alguno si, si, si alguno de ustedes considera que lo que estoy diciendo en este momento está perfectamente salvaguardado por alguna otra disposición legal. A mí no me parecería mal que se diera esta esta esta precisión. Espero no haber agotado la paciencia al presidente, eh, creo que he terminado. En absoluto, en absoluto. Muchísimas gracias, señor Muela Cerezuela, por sus aportaciones. Suspendemos dos minutos la sesión.